Bueno, pues el propósito de que nos haya hecho celebrar la reunión aquí en San Adrián y concretamente visitar el CNTA es trabajar unido en la promoción de fortalezas que tenemos en común. El sector agroalimentario es fundamental tanto para Navarra como para La Rioja y Aragón. Nuestra comunidad, por ejemplo, pues se eh, supone eh, casi el 7% del Producto Interior Bruto. Y el objetivo de este cambio es eh, avanzar en la competitividad, en la sostenibilidad, fomentando especialmente la digitalización. Nos han hablado también de proyectos de economía eh, circular y lo que requiere también bueno, pues esas eh, inversiones, esa colaboración en inversiones público privados Y bueno, pues decir también que esta semana se ha producido un hito muy importante. Ayer por fin se abrió la convocatoria. Eh, de las empresas interesadas para participar, el, para participar en los fondos Next Generation a través del PERTE agroalimentario. Como digo, ayer se abrió eh, por fin esa convocatoria de ayudas. Estamos hablando de eh, que este año la convocatoria de ayudas son 510 millones de euros para el fortalecimiento de este sector industrial. Por lo tanto, estamos hablando del mayor programa de transformación del sector agroalimentario de la historia de España. Esta relación eh, se plasma, esta buena relación se plasma en muchísimos acuerdos de colaboración. Nosotros, como bien has dicho, hemos firmado uno en el que la industria, la colaboración en emergencias, etcétera. Eh, bueno, pues, pues está, está plasmada. Nuestro Centro Nacional de Tecnologías del Envase Futuro también estará dentro. Compartimos algo tan extraordinario como es la Ribera del Ebro no solo para la producción agroindustrial, industria agroalimentaria, sino también para el transporte. Esos centros logísticos que tanto Aragón como Navarra y afortunadamente ahora La Rioja también tienen, nos permiten ese transporte sostenible como es el del ferrocarril. Porque yo ya hace muchos años que eh, planteé que eh, estábamos eh, llamados, eh, estábamos eh, destinados, eh, si no eh, incurríamos en torpezas indescriptibles, a reunirnos, a plantearnos objetivos comunes, a plantearnos desafíos comunes, a resolver problemas comunes de manera conjunta y a aprovechar la, la, la, la, la circunstancia de las afinidades y las similitudes existentes entre las tres comunidades autónomas. Eso es, queridas amigas y queridos amigos, lo que estamos haciendo aquí justamente esta mañana. Además, en este centro, que es seguramente el símbolo más claro de lo que la eh, cooperación, de lo que la colaboración entre las tres comunidades autónomas puede dar de sí ya en el presente, pero sobre todo en el futuro. Gobierno de Navarra. Nafarroaco, Gobernua.